Solo que vela son de pacho cota. Bolo que vela gusta parchona. Solo que vela mucho dulibela. Bolo na, bolo na, bolo na canona. Rotu pure chila. Dicho a tú mi pastor ven y mi chico te paro, vela tú mismo día es largo. Dios le paro, paro, paro, paro, paro. चोगुनो वो आका सिर मुने ब्राने क्या न तो गुज़ागते सुने चिन्नो तुम्हुन कारिते आशा सुमाए छोटा बोले दिते पढ़ो कि आमए बैठा डाबो ज़तार बेला तुम्हीं पारो ना किस्सों की सकते बेला आमी हो बोना पूछ की ते बेला ab bol tuli kor chuli